Y yo, pues no sé cómo llegó el pijama al bolso. Algún dependiente. ¿Qué? Pues eso, que puede que algún dependiente lo metiera en mi bolso por error. Seguro, seguro. El dependiente quitó el pijama del perchero y distraídamente, sin que usted lo advirtiera, lo dejó en su bolso. Eso, eso. Claro, el dependiente lo que quería era ponerle a usted en evidencia delante de los vigilantes de seguridad, haciéndoles creer que usted había robado el pijama. Exacto. Un dependiente muy considerado, que se preocupó de poner en su bolso un pijama de su talla. Bueno, yo tengo una talla normal. Sí, y que luego corrió hasta la sección de joyería, allí sustrajo unos pendientes y también los metió en su bolso. Ah, uh, ya, los pendientes. Sí, sí, los pendientes, los gemelos, el pañuelo. Un dependiente muy ágil y muy rápido. Sí, es una posibilidad, aunque yo no insistiría mucho en ella cuando llegue el juez. ¿El juez? Esto es un juzgado, lo normal es que haya jueces. De hecho, es más probable encontrarse un juez en un juzgado que a un dependiente en unos grandes almacenes. Pero tranquila, no se preocupe, que no van por ahí metiendo las togas en los bolsos de las detenidas. ¿Detenida? Yo diría que sí. ¿Pero por qué? Vamos a ver, señora. No es la primera vez que la pillan usted en los grandes almacenes con algo en su bolso que no es suyo. Sí que cuando entra por la puerta saltan todas las alarmas. Sí que hasta los vigilantes tienen su foto allí puesta al lado de la de Samantha Fox. ¿También ella se lleva pijamas? no bien se los quita. Buenas tardes, siento el retraso, pero he tenido que ir a autorizar un internamiento. Buenas tardes, señorías. A ver, ¿qué ocurre? Pues verá, resulta que esta mañana... ¡Nuria! Ay, ¡Hola, Luis! P ¿Pero qué haces aquí, Nuria? Es que esta mañana en los grandes almacenes... No me digas que... ¿Otra vez lo has hecho? ¡Sí! Pero ¿esta vez qué has sido? ¡Si tenías dinero! Ya sabes que no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de pijama. ¿Y entonces por qué, Nuria? No lo sé, yo tengo un vacío aquí en la cabeza entre los grandes almacenes y de pronto... ¿Que entraste? Pero si te dijo el psicólogo que no entraste, que pasaran unos meses. Ya lo sé. Bueno, y los niños, ¿dónde están? Están con mi madre. ¿Con tu madre? Pero si tiene 80 años, Nuria. Es una mujer fuerte, no la critiques. Si no la critico. Sí que la criticas, aprovechas cualquier ocasión para criticarla. <coughs> disculpe, pero señor señor si fue... no he dicho nada. Sí que lo has dicho. Si fuera tu madre, entonces no te importaría que le dejara a los niños. La Nuria, no empecemos porque sabes muy bien que mi madre está muerta, así que por favor. Ya en eso te refugias. A ver, di disculpe, señor juez, a lo mejor he venido en un mal momento, pero tenemos un caso. Sí, el caso, por favor, proceda oficial. Bien. Los hechos se remontan a las once y media de esta mañana, cuando aquí la detenida fue encontrada en los grandes almacenes con varios objetos que se encontraban en su bolso que no eran suyos. Un pijama, un pañuelo... Ya, lo de siempre, vamos, lo de siempre. ¿Qué quieres decir? Pues que como las otras veces, Nuria. Bueno, estoy enferma, ¿no? Eso dijo el psiquiatra. Así que estar enferma te da el derecho a entrar a cualquier gran almacén y llevarte lo que te plazca, ¿no? Bueno, ¿y entonces en qué se consiste estar enferma? Señor sabio, en eso consiste la cleptomanía, en llevarse cosas de los grandes almacenes. Yo con su permiso, señor juez, me voy a sentar. El mundo del derecho no contempla esa posibilidad. Pues casi mejor que me quedo de pie. Y casi no la contempla. No importa, no importa. Así que tener un certificado médico te da derecho a entrar a cualquier gran almacén y llevarte lo que de te plazca, cometer cualquier robo o hurto, ¿no? Te da derecho. Mira... No quiero discutir contigo, ¿sabes? Lo que te digo es que no te aguanto. Me voy a casa y yo a voz No, no, no, no, un momento, usted no, no puede irse, señor juez. Usted tiene que reconocer el caso. Mira, le aseguro que conozco perfectamente el caso. ¿Y qué va a hacer? Si es que no puedo hacer nada, es mi mujer. Vivo con ella y tengo que inhibirme. ¡Qué bonito! Tengo que inhibirme. Pero tú ya has emitido un juicio sobre mí, ¿verdad? ¡Sí, Ay, pero...! Si es que yo me, me, me tengo que coger una baja por depresión, eso es todo normal. Siempre me estás jugando. todo lo que hago te parece mal, como cuando lo de mi hermano. Sí, sí, tenía que haberme quedado en el turno de noche, diga lo que diga de más tranquilo. ¿Usted cree que es normal que un hombre no defienda a su mujer, que no intente apoyarla, comprenderla, que no la apoye claro, en los momentos No, A mí no me meta, yo no sé nada de eso, yo lo tengo bastante con lo mío. Pero vamos a ver Nuria, no te juzgo. Me enfado tanto porque te quiero y porque me gustaría que las cosas fueran de otra manera y no andaras por ahí robando pijamas. Yo trabajo aquí en el juzgado. Tengo esa mala suerte. Tenemos esa mala suerte. Es que me, me da vergüenza. ¿Cómo crees que me siento que, que venga un compañero y me diga, oye, que con lo de tu mujer no te preocupes, una multa y ya está, eh? ¿Cómo crees que me siento, Nuria? Ay, yo qué sé. Ay, yo ¿Qué sé? ¿Cari? Ay, no sabía que estamos ocupados. Eh, no, no te preocupes. Si sí, precisamente se trata de un caso en el que tengo que inhibirme. ¿Cari? ¿Cómo que Cari? Eh, a Estoy ver, eh, oficial, eh, ella será la que lleve el caso. Por favor, acompañe a la detenida. Enseguida, vamos. ¿Qué, qué significa eso de Cari? A ver, Nuria, por favor, vete al despacho y después hablamos, por favor. Así que era eso. Las reiteradas guardias de la última semana. Ahora se explican. Ese Cari explica muchas cosas. A ver, creo que estás un poquito nerviosa. Así que, por favor, vete al despacho de las jueces y en qué hablamos, por favor. Sí, sí. Hagarle caso a mi compañero y no compliquemos las cosas Ajá, Y tú te callas, mosquita muerta Cari, cari, qué bonito Qué tierno, la modra que te... Oiga, que la puedo acusar de sacar. Oh, tú a mí no me acusas de nada porque eres un pendón Una juez pendón Pero Nuria, por favor Oye, tú te... Te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a salir por esa puerta y nadie, nadie va a impedírmelo. No, no, si a mí no me mire, si está a punto de darme una conmoción neuronal. Porque nadie, nadie aquí tiene la autoridad moral para juzgarme. Nadie. Así que voy a ir a casa, voy a meter todas tus cosas en el contenedor de la basura, incluso a Afortunadamente no estaba acusada de asesinato